Pues andaba con ¿Es cierto que la mercancía estaba negociada ¿Eh? ¿Es cierto que estaba vendida la mercancía? ¿Me ¿Van a defender de las acusaciones en su compra? ¿Cómo podemos?